Hola mis amigos, hola oh, si sí, amigas, yo soy Juan Dali y estoy súper, súper, súper, súper emocionada porque voy a lanzar un canal nuevo en YouTube y ahí estaremos tratando sobre tipos de papás, mamás, hijos, de cocina, también voy a... te mi canal, lo quiero y los